Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día viernes, concluyendo ya nuestra semana laboral. Quiero invitarlos para que iniciemos nuestro día en la presencia del Señor. Vamos un momentico a dar gracias por esta nueva jornada que el Señor nos da, este nuevo día. Vamos también a poner en el altar las intenciones, las peticiones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer va a luz, va a luz siente tristeza, porque ha llegado su hora». Pero en cuanto da a luz, al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un nombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaremos tristes, habrá dolor, habrá sacrificio, esfuerzo, pero... Después, cuando venga la alegría plena, queridos hermanos, ya ni nos acordaremos de los trabajos, de las luchas. Atrás que hará todo, atrás que hará todo. Dice, ese día no me preguntaréis nada. Se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ya. Pronto tratarán de humillarnos, tratarán de opacarnos, tratarán de disminuirnos, pero va, vamos con la fuerza de Dios, con la gracia del Señor. Hoy, queridos hermanos, también inicia la novena al Espíritu Santo, preparando nuestro pentecostés. Quiero invitarlos para que concluyamos este momentico con la oración al Espíritu Santo y que este día lo vivamos en la santa presencia del Señor. También, como les decía ayer, orando, pidiéndole al Señor que guíe a nuestra patria, que nos regale un buen gobernante. Señor, en tus manos nos ponemos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,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 ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja un abrazo para todos queridos hermanos